Hola a todos, en este vídeo os voy a mostrar el aspecto de la animación. Ya tengo aquí el objeto, y el Fixer colocados, he escrito los scripts, que eso os lo dejo para vosotros, y voy a activar la animación. De tal manera que pulso el botón de Play, la animación como siempre empieza pausada, ¿vale? tendré Te que pulsar la tecla P o, o activarla a través del inspector, y lo que veo aquí en la escena es que tengo activados los guismos. Entonces, esto, estas líneas rojas, con estos vértices azules, son eh, la envolvente. Es el, la caja que hemos creado ligeramente más grande que nuestro objeto, que nuestro asset. Y estos, puntos, ver, eh, estos vértices o nodos azules son aquellos en los que hemos colocado un nodo del modelo masa-muelle. Por otro lado, las aristas de color rojo son los muelles de nuestro objeto y que corresponden a las aristas de todos los tetraedros. De acuerdo? De tal manera que vamos a hacer que los dos vértices que están dentro del fixer estén fijos y el resto van a empezar a oscilar. Las fuerzas que están aplicadas a estos cuerpos o a estos nodos son la fuerza de la gravedad y las fuerzas elásticas. ¿vale? Las fuerzas elásticas que están eh, conectando... Cada par de nodos son las fuerzas de, de tipo elástico, la fuerza de no muelles y luego para que esto no esté moviéndose indefinidamente, amortiguamiento también. Voy a activar entonces la animación. Ya tengo aquí el play pulsado, pero necesito eh, pulsar la tecla P dentro del game, la zona de game. Y veis aquí cómo el objeto, que es esta caja, digamos, de, de, de dos pisos, eh, empieza a caer por el peso empieza a balancearse y poco a poco se va parando veis aquí cómo se ha formado eh, se ha deformado completamente todos los, los muelles ¿vale? eh, es un objeto bastante blando y por eso se ha deformado lo que voy a hacer ahora es voy a cambiar las propiedades de los muelles para que el objeto sea más duro y por lo tanto no se va a deformar tanto Ahora al tener unos muelles mucho más duros, el objeto no se va a deformar prácticamente porque los muelles no se van a, a estirar tanto. Entonces va a, va a oscilar, veis que mantiene la forma mucho mejor. Antes se había deformado muchísimo y ahora sigue siendo prácticamente con la misma forma. Por lo tanto puedo jugar con la constante de rigidez de, de los muelles para hacer que la deformación sea mayor o menor. Bien, es pues aquí este vídeo de hoy.